chicas de los hermanos brillantes, el día de hoy estamos aquí en la azotea El día de hoy vamos a jugar a las escondidas extremas Entonces chicos En todo el edificio En todo, de hecho eso yo también estaba pensando Entonces chicos, vamos a ir con esto, esperamos que les guste este video Y bueno, vamos a tratar de grabar con las dos cámaras Y este, bueno pues vamos a empezar, así que Arte empieza con el primer round Ok, así ¿quién cuenta? Tú, ¿no? Ok, chicos, yo voy a contar en dónde, va, en dónde quieres que Tienes yo cuente Tienes que contar aquí Ok, chicos, eso se ve un poquito tétrico, pero en todo el edificio, o sea, es que es muy grande este edificio, entonces se puede esconder hasta abajo por los botes de basura, entonces, ay, no tengo ah. mucho miedo. Y yo les grabo aquí con mi camarita. Ok, ¿hasta no, hasta cuánto quieres que cuente? Hasta 20. ¿Hasta 20 no quieres 100? Bueno, hasta, sí, hasta 50. Ok, chicos, voy a contar hasta 50. Me cerró la puerta. Ok, tengo que abrirla. O sea, tengo que abrirla. Ay, no, qué miedo. Así Entonces, se empieza, no testigo. empecemos. Uno, dos, me veo ahí. <risa> Tres, cuatro, cinco. Pues, chicos, si estoy aquí, o sea, literal, Artemisa está ahí. Estoy moviendo. Vamos chicos, creo que ya tiene la punta. Qué miedo, la verdad. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 38, 49, 50 Chicos, ya logré hacer esto Vamos a abrir esto Ay ¿Qué tal? Ay A ver, la verdad es que tengo un que me atrapé Qué miedo Estoy escuchando su voz Escucho su voz Escucho su voz Oh my god Oh my god oh, Yo no voy a entrar por aquí Bueno chicos vamos a seguir caminando por acá Ay no Ay no Yo estoy entrando en las escaleras Vamos a bajarlas Ay no Vamos, Ay, vamos vuelta por acá las escaleras. Espero que no sea si ido tan lejos, o sea. Primero voy a registrar toda la azotea porque pues puede ser que yo aquí te es que lo no, y pues no me chicos, qué cosa, entonces, Vamos Bueno, pues me he bajado un piso. Está muy cerca. Entonces, subimos y ah, estamos aquí otra vez Sale, ahí pueden ver mi sombra Entonces, aquí estará chicos, aquí estará Emiliana No hay nada chicos, ay no hay nada Vamos a buscar por acá, aquí está Nana Vamos a buscar adentro de la jaula A ver si encontramos... Ay no chicos, aquí no hay nada No, o sea, no está literal Chicos ¿Qué vamos a hacer ahora? No, en la jaula donde estaba contando No hay nadie chicos O sea, ahora tendré que buscar En todo el edificio Esto ya se pasó de la raya Aquí por ejemplo En la jaula no estará escondido Yo no veo que está Es que esté escondido en ninguna parte de la azotea aquí arriba Entonces vamos a ir Hacia abajo chicos oh, Escucho una rueda chica Ok chicos Estoy subiendo Estoy seguro De que me la voy a encontrar de repente Y boom Se acabó el juego Uf. Ay cómo va a estar esta cosa A ver Voy a subir a la azotea cuidadosamente esperando que no me agarre ahí o por lo menos que se haya metido a la casa, pero eso sería una gran coincidencia ahí viene ahí viene, Ahí viene, ahí viene, La escucho perfectamente. Uh. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, de la vi, aquí vi escondiendo ¡Cosas que podemos. digo! ¡Cosas que no digo! no digo! no si no no no no de aquel auto miren ahí Que hice por allá Y... ¿Cómo a ti te toca contar? No, a ti te toca contar Y yo me escondo, chicos O sea, no sé, no sé sí, dónde me voy esconde. a contar en la jotea Está bien Entonces vamos a subir Porque tenemos que estar En el mismo lugar Si no, es trampa Aquí está Chicos pues, O sea, estuvo literal Es que empecé a subir Y luego escuché tu voz Pues sí, chicos no. Es que... Voy a ver la grabación ¿Otra de las partes? Perdón, me atrapaste otra de las partes importantes en TikTok Es que cuando estamos a dejar, les muestro un spoiler Ay, no estoy sé, El perro de nuestro vecino El perro de nuestro vecino La verdad es que tenemos a Monocoli Como vecino Entonces pasamos rápido por aquí Lo extraño es que cuando viene bajando No me da. Entonces, eso no es serio, chicos, pero bueno, cama subiendo. Acá, okay, chicos, ya estamos aquí arriba. Ahora a mí me toca esconderme. Entonces, cuenta hasta 52. Dame chance, ¿no? ¿52? Sí. Ok. Ponte ahí, yo te encierro, chicos, pero vamos a encerrar. Un consejo, yo puse la cámara así para contar. Entonces, ya sabrás tú. A ver, ahí está mi Está grabando, creo Sí, ahí está, ya me está grabando ¡Pero a ver ojo, ¡Ojo, ojo, ojo! Si me atrapan Si yo te atrapo Ajá Espero que no sea en la casa Bueno, o sea, tú decides si, si quieres que te atrape en la casa Pero espero que no Así que venga chicos, vamos a contar Hasta 52 Voy a poner aquí la cámara Y así que empezamos el conteo 51 a empezar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qué aburrimiento, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok, ya está contando chicos, ya está contando, vamos a bajar la cama si no nos... ¿Me escondo en mi casa? No, porque no tengo llaves. ¿Ves? En el edificio se me rompo la mente. ¿Cómo le hago, chicos? Lo es que tengo mucho tiempo. Los lugares uno están ahí abajo o allá arriba. O sea, en las escaleras no hay posibilidades de esconder. Y aparte, pues bueno, no sé en dónde me voy a esconder. Pero definitivamente no voy a bajar tanto. O se me voy a esconder por aquí. Entonces. O sea, no sé dónde esconderme, chicos En todo el edificio hay muchos lugares 44, 45 46, 47 48, 49 50, 51 52 Así que ah Ay, me encerraron aquí Ay, la cámara Venga, chicos Tenemos que atrapar a Artemisa. Espero no se haya ido muy lejos Pero no, pues, escuché su voz Escucha su voz, literal. Escucha su voz está pasando? Se oye el estacionamiento. Escucha, le escucha. Le escucho. Vamos chicos, no podemos rendir. Escucha su voz. Lo no, me atrapó. No, no, no, no. Bueno, ¡Ahora a ti te, te, te toca!